Bueno, son las 6 de la mañana, nos vamos ahora a Venecia. Ahora para viajar a Italia tenemos que rellenar un formulario, presentar el carnet de vacunas o un PCR negativo y nada más, pero un quilombo. Bueno, esta casa era de mi familia, era de mi abuelo Es verdad que bueno, la tenemos que rehabilitar Pero bueno, estamos esperando... Comprar unos pagos sí. Sí, sí, sí Ahí es nuestra casa, bueno, no sé uno de estos No puedo creer lo hermoso que es este lugar Acá nos vamos a quedar estos tres, estas tres noches Creo eh, estoy un poco Bueno, no puedo creer lo hermoso que es este lugar Acá nos vamos a quedar estas tres noches Este es el living Y quiero mostrarles mi cuarto ¿Los cuartos de los chicos son ahí? Bueno, esta noche yo conté ¿Qué qué? No. <risa> ¿Y yo? Me gusta la casa? ¡Hago la casa! Aquí tu tengo mi propio apartamento acá abajo Mirenlo Acá tengo mi baño. Este es mi cuarto, ¿no? por favor, mire la vista. ¿Qué otra vez es que venimos a hacer? En teoría, a Venecia. Yo no conozco en es la primera vez que estoy acá y venimos porque hay un festival de cine y Pela es el estilista de Mónica Cruz. Así que. vamos a hacer eso. Yo voy a hacer fotos y contenido. Así que estoy muy. o sea, de verdad, estoy muy contento. como muy feliz. No sé, esta experiencia va a ser como media mágica. Esta ciudad increíble, con gente muy talentosa es hacer lo que me gusta, así que espero que el contenido quede muy bueno. Ah, ok, perfecto, entonces vamos a there ahí sure seguro. es ¿dónde está? Oliva nera está ahí. ¡Muy bien, cool! Y eso es best mejor Pasta con bongole. ¿Qué es bongole? Eh, me el mejor. ¿Qué vamos a hacer? Primero. A ver, a mí lo que más me apetece de todo es tomar Es beber alcohol Ya me <risa> conoces Entonces, él nos ha dicho que eh, en la avena se beben los Bellini riquísimos Que tú no sabes lo que es el Bellini Y el Bellini es mi cóctel favorito En Uruguay seguro nadie sabe lo que es un Bellini Seguro que sí, porque es tan sencillo como champán y zumo de melocotón No hay melocotón en Uruguay, así que por eso no existe ¡Melocotón es melón! <risa> ah, bueno <risa> sí, Está en la Plaza de San Marco Por favor, para mí el Bellini no existe en Uruguay Y tampoco hay melocotón <risa> Bueno, venimos a almorzar a Ostería bolivarera. Quiero vean un poco los precios. Ponele que la pasta sale de 20 euros. Es que me encantan los precios. 30, hay cosas de 15. Son las 2 de la tarde. Tengo un hambre que mato. Y después vamos a seguir recorriendo. Pero de verdad estoy como muy choqueado. Perdón que lo voy a decir muchas veces en el video. Lo lindo que es Venecia, o sea, nunca había estado y me parece lo puto más wow, tío. En mi vida esto, pero es flor de calabacín. Se llama mucho. Ay, está rico? No, no, no. sé <risa> qué okay, cosa es. ¿eh? Pongoles esto, las almejas Y yo, una lasaña. Cesar, lasaña. A mí no me revés de cerca que me salgas con el telecom. Ahí se sos guapo, tío. ¿Y Barcelona, es que me el Barcelona no de la 080 sitio. Sobre la costa, digamos, de la ciudad. Está mal decir costa también porque es como sobre el límite de la ciudad. Está lleno de puestos y de restaurantes y muchos puentecillos. Son así. Puente del puente y las góndolas. Bueno, esos que están ahí, ese es el puente de los suspiros. ¿Por qué se llama puente de suspiros? Porque ese es el acceso a las mazmorras, entonces los prisioneros pasaban por esa pequeña ventanita y veían por última vez el cielo y el mar antes de quedarla. Esa es la Basílica de San Marcos, es increíble, o sea, acá no creo que se aprecien mucho los detalles, pero todo eso es de oro. o sea La Basílica se construyó en 1063, me flagea. tiene un estilo romántico, perdón, románico, bizantino gótico, que fue iniciada su construcción en el año 828, ¿entienden? Para albergar reliquias de San Marcos. Eh... Tiene mucho oro, lo pueden ver en las fotos de arriba. Les dejo una foto acá porque no creo que se aprecie. Bueno, ahí está la Basílica y todo esto que está acá es la Piazza San Marco, que es la única plaza de Venecia. Y por acá está uno de los cafés más antiguos de toda Venecia. Va el café más antiguo de toda Venecia, gloria Este es el café más antiguo de Venecia. Increíble. También, como este lugar, hay muchos lugares de vidrio soplado. Uh, ¿Qué es eso? Bueno, no sé qué es nada de esto, pero miren la pinta que tiene esto. ¿Qué? ¿Quiero? Bueno, son las 9 de la noche y vamos a ir a cenar. Un tablo de Bueno, entra, nos pedimos esto, que tiene un montón de cosas y no sabemos qué es. Bueno, y como si fuese poco. Bueno, terminamos de comer, así que ahora nos vamos a... Seguir viendo, porque mañana tenemos un día muy largo y a ver lo que ha habido acá ¡Chuki! Como sé que está bien, va un poco borracho Va ciego Y me llegas a quemar con eso y te mato Está pagado. Igual Llevo 12 días sin fumar ¡Lol! ¡Mega lol máximo! máximo!